Bueno gente, le quería decir, eh, perdonen por todos los vídeos que yo hice que son una verga que le, le copié como tres canciones a Julián Serrano eh, eh, perdonen por todo eso bueno, le, como yo dije en el otro video que hice ahora eh, le deseo feliz año nuevo a todos que el otro año sea mejor, mucho mejor que este eh, aunque para mí fue recopado para usted también le, le deseo feliz navidad eh, para todo un buen año, eh, bueno eso nomás quería decir gente, que no haya más droga, no haya más alcohol, que no haya más violencia, eh, no haya más nada bueno gente, debería decir eso, bueno.